Usos medicinales del abedul Las hojas de abedul y sus jugos son una de las principales hierbas que se utilizan para tratar las enfermedades renales y cardíacas. Los abedules se cosechan con fines medicinales, incluidas hojas, brotes, savia y corteza, madera e incluso cenizas. Pertenece a las especies de árboles medicinales de la farmacopea europea, junto con el roble, la encina, el sauce blanco, el pino silvestre y el olivo. ¿Dónde crece el abedul y cómo identificarlo? Es un árbol de hoja caduca, con una altura de 10 a 30 metros, muy delgado, con copa alargada y generalmente colgando las ramas jóvenes. La corteza blanca entrecruzada por líneas negras o grietas es un aspecto que nos ayuda a reconocerlo desde la distancia. Las hojas son triangulares, puntiagudas, con bordes dentados. Las flores se agrupan en inflorescencias colgantes. Otra característica del abedul es el movimiento vibratorio que muestran sus hojas cuando se expone al más mínimo aire y el hermoso color dorado que adquiere en otoño. Compuestos medicinales Los principios activos que le dan importancia terapéutica a la bedul se concentran principalmente en las hojas, pero un porcentaje considerable también se encuentra en las yemas y la corteza. Estas son las sustancias y propiedades medicinales encontradas por la experiencia de su uso. Los flavonoides, que contienen quercetina, hiperósido, avermectina, etc., tienen potentes efectos diuréticos, limpiadores y desintoxicantes. El tanino también está presente en la corteza, lo que le confiere efectos astringentes y antisangrantes. Aceite esencial. Cuando se hidroliza, produce salicilato de metilo, una especie de salicilato que tiene efectos antisépticos, antipiréticos y analgésicos. Un cierto contenido en sales minerales, especialmente potasio. Le confiere efectos diuréticos y antiinflamatorios. Triterpenoides, ácido betulínico, betulina y niacina. También contiene ácido fenólico, vitamina C y caroteno. Además la savia es rica en hidratos de carbono, ácidos grasos insaturados y sales minerales. Beneficios para la salud de la bedula.